Con mucha oración, con esos regalos maravillosos que hemos aprendido a tener, no del comercio, sino con ese regalo de la oración, de la Eucaristía. Así que, bueno, y si esa abuelita está un poco triste porque nos acordaron y sabían que era el día de los abuelitos, ah, tú y yo oramos por ellos, para que ah, Santa Ana y San Joaquín los cuide, los proteja así que, y si se nos olvidó o recién estoy sabiendo que ayer era el día de los abuelitos que no supe, no escuché, no vi nada, bueno, hoy día, ayer era el día de los abuelitos así que si tú tienes abuelitos y no los saludaste y doblemente o pues si tienes bisabuelita ya, en el caso mío, yo soy bisabuelita, tú también puedes ser, bueno, llámalo llámalo, dile te quiero, no puedo ir le, con solo llamar y escuchar tu voz, esa abuelita o esa bisabuelita va a gozar y la vas a llenar de amor. Y mira, hoy día 27 lo que nos dice nuestro querido padre Víctor Manuel. La oración es un diálogo, pero para poder orar es indispensable que yo descubra que estoy con alguien que me conoce, que me escucha que capta todo lo que siento y todo lo que digo y lo entiende perfectamente. Él me llama por mi nombre, me conoce. El Señor, Dios me conoce, te conoce. Eres único, irrepetible. Para el Señor, para Dios, tú eres el único que existe en el mundo. No hay nadie más. Créelo, créelo que tú eres lo más importante para Dios. Por eso dice, cuando yo entro en la oración es un diálogo. No con una persona que a lo mejor se acuerda de mí, que a lo mejor parece que le hablaron de mí. No. Entras en un diálogo, a una conversación profunda con alguien que te conoce, que te ama, que te está escuchando atentamente, no mirando para el lado, no mirando para allá, ni haciendo otra cosa. Te escucha, deja de hacer todo para escucharte te fortalece, te toma en brazo, como las huellas, ¿se acuerdan? Cuando tú le reclamas que, señor, yo estaba tan aterrado, que si yo, que íbamos caminando feliz por la playa y de repente te voy todos los problemas y me dejaste votado. No, no, no, le dice el señor, mira para atrás de nuevo, mira para atrás, pero ve bien, no lo que tú quieres ver, porque ella quiso ver dos, dos pisadas y al tiro hizo una conclusión, me dejó botado. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Mira de nuevo. Y al mirar bien, ve que esas huellas están más profundas. Y le dice, sí, están más profundas. ¿Por qué? Porque esas huellas son mías, te dice el Señor. Porque al tomarte yo en brazos, lógicamente que era más pesadito y fue. Te fija, ¿cuántas veces actuamos así en la vida? Que miramos, juzgamos, criticamos y resolvimos. Punto. Y después me doy cuenta que miro de nuevo, pienso de nuevo y es nada que ver, pero ya el daño lo hice, ya me malgine ya, entonces pensemos antes de hablar antes de regañarle al Señor, <risa> por eso vamos viendo qué es lo que tenemos que hacer y veamos, qué me dice esa palabra maravillosa del Señor, que me ilumina, que me da la luz, que me da la fuerza, qué me dice ¿Ah? qué me dice bien me dice que en Romanos 15, 7. Por tanto, acértense unos a otros, como también Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Que de Dios, de quien procede la esperanza, llene de alegría y paz su fe, y que el Espíritu Santo con su fuerza los colme de esperanza. Palabra del Señor. Por tanto, acéptense unos a otros, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice el Señor, como también Cristo te aceptó, o sea, Cristo te acepta como eres, con tus peleas, con tus bajezas, con, tu, con todos tus yayitas, con tus orgullos, con tus soberbias, con tu falta de perdón, con tu impaciencia, con tus iras, con tus rabias, con tu violencia te acepta y una vez que te ha aceptado y te ama así por eso dio la vida ¿qué es lo que te dice? ahora quiero que seas mejor porque por ese camino que vas no es el mejor así que ya me aceptó me amó y me cambia ¿y qué haces tú con el otro? no es así yo no lo acepto no que se vaya no piensa como yo así que quedémonos hoy día hermano, hermano querido con estas palabras del Señor. Por tanto, acéptense unos a otros como también Cristo te aceptó a ti. Que tú, Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú incomparable. Nadie más bello que tú. Incomparable es tu misericordia. Incomparable.